Buen día mis amigos, sí, ya falta un día para el gran lanzamiento de Adiós Doy Gracias de Leo García Humildad y Sentimiento, artista de música popular, Adiós Doy Gracias Sí, mañana 20 de enero del 2023, sí señor, gran lanzamiento a las 5 de la tarde, Adiós Doy Gracias Adiós Doy Gracias por amarme tanto, porque cada día me llena de bendiciones